Una vez que el observador se conoce a sí misma o a sí mismo, este es el estado Mingyue. ¿Cómo podemos practicar el estado Mingyue? La forma más simple The observer es que el observador solo se observe a sí mismo. Ah, you move intention mueves tu intención de observar las cosas del mundo externo al interior de tu cuerpo. Then, y luego mueves la intención para que el observador se observe a sí mismo. Solo observar y experimentar que el observador se observa a sí mismo en el momento presente. Esta es la forma más simple de practicar Mingyue. Debido a que esta manera es muy simple y pura, quizás tú no puedas mantener durante mucho tiempo este estado. Solo un corto rato, quizás el observador comience a enfocarse en observar el cuerpo o cosas del mundo exterior a través de los órganos de los sentidos y tú pierdes el estado minyue. Entonces, ¿cómo puedes mantener al observador observándose a sí mismo y manteniéndose en estado minyue? El doctor Pang desarrolló un método muy simple. Es el sonido, el tono mm", Entonces, Cuando decimos mm", podemos inmediatamente entrar en estado Min y mantenernos. Vamos a tratar. Ahora nos damos cuenta que en el interior tenemos al observador claramente. The observer say, mm. El observador dice mm. yeah, when the, observer say, mm, the observer Cuando el observador dice mm. its El observador se vuelve claro a través de su propia acción. The pure el observador puro dice, mm". con cuidado, no nos enfoquemos en, mm", en la vibración y en el sonido. Nos enfocamos en nuestro minyue, diciendo diciendo mm", en ese estado y en esa función. Si te enfocas en, en, en Minyue diciendo mm", en esa acción, función, en esa función, tu Minyue se va a mantener claro en el momento presente. En el momento presente. Siente mm". Minyue dice. Mm". Min Mm. está en Minyue. Minyue mm. es claro. Después de que tú dices mm, el vacío, la pausa es también... The silent Min Jue state. El estado Minyue es silencioso. Min Jue Luego Minyue dice En. en información la información En, en Min Jue, sucede en Minyue. Trigger Minyue. Mantiene Estimula a Minyue y lo mantiene. Estabiliza y purifica a Minyue. Minyue mm. mm. dice. Mm. Mm. Con una sonrisa interior. Mm. Relax, totally. Nos relajamos por completo. Solo nos enfocamos en Mingyue. Min en. en el y interior, y interior de Mingyue, la información de aparece y desaparece. Mm. Oh, you feel the observer. Tú sientes el observador. Siempre está claro. Mm. Mm. After you can uh, clearly, Después de que puedes experimentar claramente Minyue, eh? Luego dices mm, silenciosamente, gentilmente, despacio. Ese estado se va a volver más puro. Mm. Mm. Siente que Minyue está muy puro, muy claro y muy pacífico. Cuando mantienes el estado Minyue largo tiempo, sentirás que el interior se vuelve muy a salvo y todo tipo de conflictos en tu vida diaria, en tu cuerpo, en tu mente, todos van a desaparecer. Esto se debe al estado puro de Mingyue que va más allá de todo tipo de fijaciones, apegos, va más allá de las sensaciones del cuerpo, va más allá de las emociones, va más allá de la actividad mental, va más allá del marco de referencia. Even existence. Es una existencia completa, pura y uniforme. This is the state of true self. Es el estado del ser verdadero. Mm. Mm. In the pure, clear, en el claro y puro Minjue, sentimos Life, no que en la vida no hay ningún problema. Everything is harmonious. Todo es armonioso. Mm. Oh. So. Keep to say, um, Así que mantente diciendo un um, silenciosamente. Mantente en este estado Mingyue puro y profundo. No hay problemas en tu conciencia. Y este estado puede naturalmente armonizar todos los, bloqueos, todos los problemas del cuerpo, todos los bloqueos, creando... Un orden armonioso de vida para ti. Un nuevo estado vital, un estado de vida despierto va a aparecer. Cuando tú estás en estado minyue muy profundamente, todo tipo de conflictos sociales también van a desaparecer. Y también se van a armonizar todo tipo de relaciones van a ser armonizadas por nuestro estado Minyue. Siente que el interior de Minyue es el amor puro. Es el amor Minyue. El amor Minyue naturalmente va a través de todo el cuerpo, creando bellas sensaciones, sentimientos para el cuerpo y sanando todo tipo de problemas del cuerpo. Cuando nuestro amor, Min Jue, se mantiene en la base del marco de referencia y va a través del marco de referencia, armoniza tu marco de referencia. Y al mismo tiempo, va más allá del marco de referencia. Así que el amor, Min Jue, es muy poderoso no solo puede crear una bella vida para ti, sino que también puede crear un bello y armonioso mundo. Así que todos practicamos el amor Minyue, nos fundimos y conectamos juntos y esto formará un campo de conciencia despierto de amor, Min yue, a nivel mundial. Este campo de conciencia va a purificar toda la conciencia humana, va a hacer que despierte toda la conciencia humana y va a llevar a evolucionar la conciencia humana a un alto nivel, atrayendo a la humanidad, paz, felicidad, alegría, un alto nivel de vida. Así que vamos a practicar um, mejorando nuestro Min -yue, nuestro ser verdadero.